momentos me encuentro en la carretera San Francisco de Macorís, Nagua. Miren señores cómo ya comienza la vía a tomar un flujo más de vehículo, pues ya todos los vacacionistas de la zona norte de la parte del país ya han comenzado a desplegar. Se sentido, hermano, bien, señor? bien, esta es la mejor, bueno, la mejor fiesta de año esta. Bueno, ahí están los vacacionistas señores que ya han comenzado a regresar Muchos de ellos desde diversos puntos del país. Por allá también nos saludan por aquí, señores, los vacacionistas que ya comienzan a regresar a sus casas, a sus lugares. Se congestiona un poco más la, la, la carretera San Francisco de Macorís, Nago, a medida de que va pasando el tiempo. Aquí vemos parte de los muchachos, los vacacionistas. ¿Cómo se han sentido, muchachos? No ¿Qué? nos sentimos bien, nos, nos sentimos bien. bien? bien Venimos de, de, la, de, la, de, la, de la ciudad. Estaba, estaba dando un bañito. Muy bien, chévere, ¿y usted, hermano? Master? No, ni, no. Semana Santa, no, no. Pasamos por la terrena, pero estábamos en agua y chilling para casa. Todo bien, entonces. Excelente. Muchísimas gracias a Tomás y a Elvis, dos macorizanos también que han optado por vacacionar, señores, y ya regresan hacia, hacia sus casas. Miren cómo se ha convertido ya, señores, el entaponamiento. Eh, de esta carretera, de esta avenida Manolo Tavares Justo, que comunica hacia San Francisco de Macorís en esta tarde de hoy. Los vacacionistas, quienes eh, se han marchado desde el pasado jueves, han optado por regresar temprano a cada uno de sus hogares, señores. Así que vemos cómo este camión, mírenlo allá, nos saludan ellos también, ¿eh? Ahí llevan eh, vehículos for wheel, motores, entre otros también vehículos que lo usaron ellos para irse a vacacionar. Repetimos, estamos en vivos en estos momentos en la carretera San Francisco de Macorís Nagua. Y ahí están los muchachos. ¿Cómo están los muchachos? ¿Cómo lo pasaron? ¿Cómo lo no pasaron, muchachos? Adiós, bien, mi hermana, el sentido. Bueno, el... Adiós, más sí. cuero. ahí están los muchachos, señores, en el día de hoy. Repito, y por aquí, vamos a ver, por allá, ¿cómo está? Muy bien, caballero. Qué bueno, qué bueno, señores. Ahí están los muchachos también, ¿verdad? Que nos saludan. Repito, ya ustedes pueden ver la gran cantidad de vehículos a mis espaldas, a la espalda nuestra que ya comienzan a entrar a San Francisco de Macorís. Esta Semana Santa, donde muchos han valorado este, esta semana como positiva, ya que según muchos de ellos no han transcurrido hechos que lamentar. Ahí vemos la gente que nos saluda. Santa tranquilo. Santa tranquilo, dice el hermano por allá y por aquí también nos saludan. Que bueno, ya comienzan a llegar, a entrar a San Francisco de Macorís los vacacionistas. Han optado por hacerlo temprano en esta tarde con un sol muy candente, ¿eh? muy candente señores. Así está, Semana Santa, Telenor. 2018. Nosotros desde el pasado jueves iniciamos esta labor. No nos hemos detenido, ¿eh? porque nuestro compromiso es informarles, es mantenerles activo, enterado de todo lo que sigue aconteciendo en esta semana mayor. Increíble, señores. Tenemos un gran rato aquí, y esta familia, ¿de dónde vienen? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten no. ustedes? ¿Cómo la han pasado? Bien, bien, ¿No? bien gracias a Dios. ¿Qué la Semana Santa? En no, calma. Felicidades para ustedes entonces, qué bueno señores, ahí está, ahí está. Nuestro compromiso es mantenerle informado a todos y todas de lo que sigue aconteciendo en esta Semana Mayor y es increíble la gran cantidad de vehículos que siguen entrando a la ciudad de San Francisco de Macorís. Hermano. ¿Cómo la ha pasado? La pasamos bien, gracias a Dios. En familia, ¿verdad? pasamos mucho, sí. Su valoración sobre esta Semana Santa. ¿Qué le ha parecido? Una de las mejores. De las mejores, ¿verdad? Sí, señor, sí. ¿Y usted, mi amor? ¿Qué le parece? Muy tranquila la Semana Santa. De la muy mejor bien. también, dice ella. Y son muchos que lo han valorado de esa forma. Son muchos que lo han valorado de esa forma, de manera positiva, lo que ha sido este sueto de la semana mayor. Y por ahí, hermano, ¿cómo la ha pasado? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Con oh, familia, con familia. ¿Y usted, hermano? ¿Cómo la ha pasado? Todo bien, todo gracias bien. Gracias Dios. Qué bueno, qué bueno. Felicidades por y por aquí el Primo, ¿cómo lo ha su Primo? El primo, un placer verlo a usted, todos. la pasamos muy bien con la familia, de, descansando y muy seguro y feliz. Felicidades, felicidades señores, qué bueno, qué bueno. Así se expresan los vacacionistas, repito, que ya comienzan a entrar a San Francisco de Macorís. Domingo Santo, nos felicitan ellos y nos saludan. Y nosotros le damos la bienvenida a su pueblo, a San Francisco de Macorís. Qué bien que han regresado sanos y salvos. Qué bueno que la cobertura y el manto de Dios le ha protegido a ellos para que entren a su ciudad y todos mañana puedan restablecer, entrar de nuevo a cada uno de sus puestos de trabajo. Qué lindo, qué lindo señores. Increíble la gran cantidad de vehículos que sigue entrando no han parado a San Francisco de Macorís en esta tarde de este Domingo Santo.